Bienvenidos al día del payaso Este día Los payasitos se reúnen Para hacer unos chistecitos Bien graciositos ¡Hale! chiste! Eh, el día Del payaso 1 de abril de cualquier año Así es Todos los payasitos se reúnen Para hacer felices a los niñitos Y a los grandecitos También el día del payaso 1 de comes cuatro el día del payaso. Este día los niños se ponen felices porque llega el payasito a darle unas graciosadas, unos chistecitos. Ay, no, ¡Este es el payaso! ¡Este es el payaso! El día del payaso. Hay muchos payasitos. Está el payasito chistosito, la payasita sin chichita, el payacho gacho. El día del payaso. En otros lugares, el día del payaso se celebra en otros días. Por ejemplo, el día del payaso se celebra en el día del payaso. El día del payaso. Todos los payasitos llegan en su carrito para... No sé. Súbanse al carrito del payasito y disfruten sus payasadas en todo el camino. Ya vamos a llegar. Ah, ah, ah, ah. Eso es un payaso. Día del payaso. Este día usted vaya con el payasito y dígale felicidades por el Día del Payaso. Hola, soy un payaso. Señor payaso, felicidades por el Día del Payaso. Ah, ah, ah, ah, el día, solo este día se celebra en payasolandia pero en otros lugares se celebra el día del payaso en el día del payaso muchos globitos salen <risa> en el culito ¡Oh, el día del payaso los payasitos también se encuentran en el internet por ejemplo el payaso libro y el <risa> <risa> el pui <risa> El día del payaso Soy el payasito, El payasito de playa El playaso Oiga, ¿usted quién es? El día del payaso Pero este solo se celebra allá. Acá son El día del payaso Así que no esperes más Celebra A tu payasito favorito Este día Porque solo es uno y mañana esto. Ay, ¡Qué tontería! El día del payaso. El día del payaso.